Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy te voy a dar la guía definitiva para elegir el mejor videojuego para tus hijos estas navidades. Bueno, llegan las navidades y con ellas los regalos. Y en España la primera opción de ocio audiovisual son los videojuegos. Así, que hoy desde GapTeam te vamos a dar la guía definitiva para que elijas el mejor para tus hijos. En primer lugar te quiero hablar del código PEGI, que es el código europeo que la industria ha diseñado para regular por un lado la edad ideal del jugador y por otro lado el contenido específico del juego. ¿vale? Este código va a marcar por tanto los videojuegos con dos tipos de iconos. El primero, como os decía, el que va a marcar la edad ideal del jugador que va a estar marcado tanto por un número como por los colores que marcan también la seguridad vial, con lo cual los videojuegos aptos para niños de 3 tres 7 años van a estar marcados con un sello verde, los juegos para niños de 12 a 16 años van a estar marcados con un sello amarillo y los videojuegos recomendados a partir de 18 años tendrán un sello de un 18 en color rojo, con lo cual no vais a tener ningún tipo de duda. Además como os decía, también se regula el contenido específico del videojuego, así que el segundo tipo de iconos que vais a encontrar en el videojuego van a ser los que os van a dar a conocer el contenido específico de ese videojuego por ejemplo si contiene lenguaje soez un contenido sexual contenido violento etcétera son iconos además muy específicos que vais a entender a la primera. Y puede que estéis pensando, vale, este es el videojuego que yo compro físicamente, pero ¿qué pasa con los juegos online? No os preocupéis porque está todo pensado y tanto los videojuegos que se pueden comprar en Google Play Store, Nintendo Microsoft o esos juegos que llamamos Casual Games, ¿no? esos que se van a descargar a lo mejor en el móvil o pequeñas aplicaciones, también si cumplen la normativa de seguridad, van a estar marcados con el sello de Peggy Online. Vale, así que no vais a tener ningún tipo de duda además os recomendamos que previamente conozcáis el contenido y la estética del juego por ejemplo en youtube tenéis normalmente partidas grabadas disponibles o a veces incluso un pequeño tráiler del videojuego para que podáis valorar estos aspectos también ayuda a cuidar el entorno de nuestro hijo cuando está jugando a videojuegos ¿no? el hecho de que el dispositivo se encuentre en un lugar común que el chaval esté acompañado que estemos con él que sea algo de lo que participemos. Y por último, recomendaros vigilar las reacciones de vuestro hijo cuando está jugando a videojuegos. Si pasa demasiado tiempo con ellos, si le producen ansiedad, si le están quitando tiempo de calidad para dedicar a otras actividades que favorecen su crecimiento, puede ser momento de actuar. Desearos una buena operación navideña y para más información siempre podéis entrar en Captain.